y yo la quité de gentes de youtube ahora vamos a jugar en metal slug 5 <risa> eh, voy a jugarlo todo y así para para ver cómo como queda no y ya vamos misión 1 <risa> bueno mejor me quito un audífono Para que vean que yo soy toda una de las cosas de aquí <risa> No, mentira <risa> No, quítate de ahí No, no le apretó ¿Por qué te mueres? Ya lo llevas de nuevo a morirte Ahí está Eh, <tose> Y ni siquiera tuve que matarlos Les voy a decir algo que tal vez a ustedes no les interese pero eh, Este es mi segundo Metal Slug favorito <risa> El primero es el... El... ¿Cómo se llama? El 6 Y de ahí se sigue este y ya, <coughs> es todo Y aquí me daba miedo pelear contra este, bueno, me acuerdo que cuando lo jugaba más chiquito, <ríe> me daba miedo irme para, para ese lado para donde dispare, pero ahorita este ya como todo macho que soy, ya lo puedo lidiar, ya puedo lidiar con eso. Ah, no, que Joto me mató. <ríe> Chale. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué te barres? No, qué joto. Y ya. <ríe> es que no sé por qué, pero a mí me daba miedo pelear con contra ese. Ya, fin de la. de la historia. Y ahora viene este el, el Boss. ¡No se murió! ¡Qué joto! no, qué foto, Es que no se mueve. mueve no sé qué me pasa ahora no sé jugar y sí, ahora sí me moví no qué coto Creo que era <ríe> avanzar no que no, me hubiera quedado donde estaba. <ríe> Que joder, por... Ya tiene mucho tiempo que no juego, que ya esto se me olvidó oh, Les voy a contar algo de esta parte <ríe> Bueno, lo que yo entiendo es que... esta máscara que cayó, pues como que contiene un demonio, ¿no? Acá todo bien chido Y, y ese que se le está poniendo Es el jefe final yo pensé que era... Bueno, como que le da poderes, ¿no? Pero es el que se transforma en el jefe final Y ya de ahí en adelante pues, Hay unos igual así que empiezan a usar máscara Y toda la cosa y... Y ya, fin del contexto O, o cosas así No, no, brinco. <ríe> ¿Qué cota. Ya no me quiero tardar más tiempo. Dale, no se los puedo... No se los puedo aventar hacia arriba En mi cara toda seria. Si algo aprendí de estos juegos es que esto sí te hace hombre, no como prefiere. Casi, pero no. <risa> No, que coto más al vivir. Oh, genial, una popita <ríe> Una copita. No puedo hacer. No puedo hablar más. Es que yo siento que como que si hablo más me desconcentro más. Bueno, de por si sí nunca me concentro en nada, pero pues, no, es para hacer la democión. De y ya. Bueno, voy a, voy a hablar más para.. No. No. Ay. Como se diga. <risa> Ay, qué bueno que soy. <risa> Aún así no me el es que, es que a veces no hablo porque me quiero concentrar o luego me centro mucho y ya se me olvida hablar. ¿Cuál es la razón? <risa> bueno, nada más me libré. No, me pegó uno. Uy. Ah. Ja, ja, ja. No, qué joto. ¿Por qué me quedé ahí? Hay que ver muy bien en dónde van a quedar estas cosas. ¿Eh? Tremendo capo que soy. <ríe> Tremendo ídolo. Se me recordó como a Puport. Tremendo culo inteligente. ¿Cuántos caramelos ah? La base del frasco es pi por radio al cuadrado. Mides el radio en centímetros, ¿verdad? No, a pulgadas, así las fracciones coinciden con pi 22 entre 7 y... ¡Ah, no lo puedo creer! Ah, ¡Ya! ¡Cero! <risa> Ah. Solo espero que se muera ya <risa> No, todavía le falta porque todavía no empieza a sacar humo Hijo de eso, ya no me dio tiempo de bajar la más que yo quiero hablar más, pero <risa> siento que, que pierdo. A ver, hay que ver por dónde no van muchas. <risa> no, me quemé. ¿Qué gana más? ¿Un avión súper destructivo o una pistolita? Ya digo que la pistolita. Uy, ya se murió. No aguantó nada. No. No, no. No aguantó nada, seguro no. Decía hace rato que llevaban igual más máscaras. No, qué joto. A mí me gusta cómo le hacen eso. Hijo de su y granada Yo y brinque ese No, no me iba a matar y me acerqué ahí afuera. Oh, Impulso de idiotes. ¡Ay, qué joto! Este, para matarlos más rápido, hay que pegarle al rojo. Ah. No, te, no te mueras, por favor. Vieron nada disparándole al rojo, como que se muere más rápido. ¿Qué habla aquí de? si me alcanzó. Yo pensé que no. no. Nada más voy a decir puras para, para estar hablando, por ejemplo, pozole o sea, de, de Zapato, o ya del grupo, no sé, cosas así. Ay Mm, por ejemplo, puedo decir, <risa> no sé, no se me ocurre nada para decir, por ejemplo, ahora mismo puedo poner una pepa hermosa. <risa> Ese se bugueó. que J se me pegó, voy a tratar de mantenerlo vivo, a ver si me lo puedo llevar con el jefe, aunque dudo mucho que lo pueda mantener vivo el tanque. No, no muy bien, muy bien. <risa> no, ¿Qué quiero donde les digo que no lo puedo mantener vivo? Que aquí me lo matan de volada. No, qué joto. Bueno, al menos ya no me tiran mi tanque. Una vida héctor. No, como era un alma por un alma. No, qué joto. pero llegar vivo con el tanque la primera vez que llego tan lejos ah, ah bájate, bájate, bájate <risa> pozole <solo eres> de papaya <risa> eh. matar rápido no de nada me sirvió <ríe> me lo quitaron y desperdicié muchas balas de mi 2h ah. evitar cuentitos si lo paso esto sin morir me deben su like y, y una suscripción <risa> aunque sea nada más este jefe Capo, capo que soy <ríe> Ay no, ahí van los escuetitos para taka No <ríe> Bueno, hice lo que pude lleva por eso se pueden destruir ah sí se pueden destruir y yo evitándolos no todo mal <risa> todo mal Ah oh, no <risa> eh, Está bien en HD Oh me pegué Ya me duele mi dedito Perfecto No hay mejor manera de comenzar un nivel que morirse No, qué cosa. Es que la D es tremenda arma inútil. Uy. La arma inútil que es la de... <ríe> ah. Bueno, <ríe> tenía que pasar El de los kamehameha. No, no se agachó. Y encima el viejito se va. Ya vete de Ciber. Y no puedo agarrar ninguna de las dos armas. Ja ja ja ja ja, que cool XDXD más 10 good momo. Pero qué buen momo la.. La LPM. Debajo del mar. Nunca me han gustado los niveles acuáticos. Ellas son de Mario, de Sonic de cualquiera. Nunca me han gustado. Es la excepción de Donkey Kong Country. Esos sí son los únicos que me gustan. ¡Ah, tá La XD, <risa> hoy me siento con, con suerte. XD. A ver, quiero ver qué pasa si no la muevo durante un tiempo. <risa> si no la <de> muevo. <risa> quedarme triste <risa> ah oh no <risa> oh rayos todo por liberar a ese vegetorio yo normalmente me acabo los ¿eh? metal metal metal slug con como con 20 continues o menos Una vez me lo acabé con 4 Y ya Pero yo siento que era, voy a tener más de 30 No sé, puede que sí, puede que no Manzanita Ah, oh, ahora sí, manzanita A la burger. <ríe> ya. A la. Me. <ríe> ver todo no Me. te Me. Me. Me. y ¿Qué joto? ¿Qué joto? ¿Por qué me atropelló? <ríe> Uh. Y por eso se me fue la rata. No. Como el ultra instinto? Porque volteo cada vez que van a aventar algo. Oh, me lleva. <ríe> creo que esa es la misión del submarino de arena Del sand marine Que hay que ser extraterrestre o algo así para poder pasarlo Bueno, yo lo digo por lo difícil que es ¿no? Sí, sí es Bueno, no los voy a liberar todavía Si lo paso sin morir No sé qué hago yo Espero poderlo pasar así ¡El fin del reto! <risa> Valiendo burger. De Timmy, no mires atrás. Eh, no, qué corto. X de. <ríe> que soy ¡Ah! <ríe> tremendo ídolo weón <bro>. wow <ríe> la última misión uh, no como me reencanta esta misión no haces brincotes de 150 metros que se avienta oh no mi cara cuando, mi cara cuando <risa> un misil me, me choca ¿Cómo es que juegos así pueden ser tan hermosos? <risa> Yo también me hago esa pregunta yo me la hice y yo también me la hago no Buenardo. ¿Cómo se llama? ¡No me sale! Bueno, pero si sí me sale, si sí me sale la voz de los aldeanos de Minecraft. ¿Qué hacen? ¡Ajá! que no me gusta de esto es que reviven muy bueno reviven dos veces ah no le pego no man malardo Está mal arda. Mi nepe cuándo. Cuando lo meto al hormiguero. <ríe> no. Tremendo ídolo, maestro que soy? No, ya no lo alcancé. Bueno, ya ni modo. <ríe> ¡Qué bien! ¡Premio doble! Picadura de la cobra, ¿qué? ¿eh? Si te pica, te vuelve, ¿qué? ¿eh? Ah bueno, se llamaba. Oh bueno. Bueno, igual ya faltaba poquito para acabar esa parte. Ay no, aquí no me gusta. Que lleguen estos. Que están súper chetados. Qué tonto que soy, <risa> creo que por aquí me daba, así ah, está la S Bueno, le voy a subir un poquito más volumen. <risa> Solo espero no morir y que no me la quiten. <risa> se me olvidó que había algo ahí como pongo de arroba en el teclado <risa> Ah, ya me rescaba, tengo miedo <ríe> y estoy nervioso. A ah, es que primero tengo que llegar acá. ¡En ¡Eh, el <ríe> se me olvida brincar <risa> ahora sí ya con esta qué, ¿Qué jodos x dente Mamá ya no juego, ella <risas> no quiero jugar Ya no tengo que preocuparme porque me dé de... <risa> No, qué corto orden 1, 2, H bueno, con esta me basta <ríe> bueno, ya ya están iguales pero ¿cómo fue que me quemó si ni siquiera explotó? Bueno. Ah. Bueno, menos uno. Si me mata ¡Ah! Ya no, Ahora si sí viene lo chido Vamos a ponerle a full volumen Donde estoy listo ah. Ah. Me acomodo bien mis pantalones Porque sé que se me van a caer de la vergüenza <ríe> eh, muy bien, continuamos. Ahí viene. Ah. Uy, casi. <ríe> ah. Voy a tratar de pasarlo sin usar bombas. No, que jota, <risa> no me moví. Ah, che. Ah, che, to. Chupu chupu tún. Oh, no, ah, sí me alcanzó. <risa> no, que corto, sí me alcanzó. <risa>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 No qué dong Ah, ya no tengo dong No, yo no quería este. Bueno, ya ni modo. F. Uy, <ríe> casi me muero. <risa> se llamaba el... No. No man returbia. Ah. Ya se llamaba. Ay no, me se me acalabraron mis deditos. Y 18. Ah, mira. Vamos a poner mi récord. Eh, eh, Así que acaba, cara. Eh. eh, no tengo que decir. Tal vez eh, llorar. O oh, y. Pues. Eh, eh, en fin.